Hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estén viendo Te saluda Karina Parra, directora de ventas Parfum de Parfum Para contarte que en nuestra semana de prospección Exclusiva de nuestra comunidad Parfum, en donde están todas las emprendedoras de Chile Que realizan venta por catálogo Parfum de Parfum Tenemos una semana llena de actividades, llena de tips y enseñanzas para que aprendas a prospectar, a buscar tu cliente ideal y no tan solo eso, sino que ellos te busquen a ti para comprar tus productos. Hemos comenzado con el primer día de la semana de prospección y estamos con un reto bastante bonito en donde cada una está haciendo la presentación de negocios para obtener para captar la atención de nuestro cliente potencial las chicas ya están trabajando en esa tarea, en cumplir su reto, en hacer su presentación de negocio, la van a hacer vía video, pueden ocupar su celular es muy sencillo o bien van a escribir de acuerdo a un guión que yo les he proporcionado y van a complementarlo con su mejor fotografía ¿Bien? y para eso vamos a ir compartiéndolo en esta comunidad porque somos una comunidad de mucho respeto, de mucho apoyo y colaboración entre las socias Farfam así que bajo el comentario de nuestra comunidad en donde hemos lanzado el reto ellas van a ir colocando cada una su eh, mensaje, su presentación de negocio ¿Ya? y para ello vamos a complementar esta semana de prospección con un tip bastante, bastante, eh, que nos va a servir muchísimo y este se trata de crear nuestra lista de contactos en nuestro perfil de Facebook para ello me voy a ir a mi perfil para comenzar a explicarles este tip así que quédense, estén muy atentas. Si no están viendo desde Facebook, regálenos un corazón, un me gusta, déjenos un comentario, díganos desde qué parte de Chile no están viendo. Y si no están viendo desde YouTube, suscríbanse a nuestro canal Karina Parra Coach y Negocios y pueden ver todos los videos y van a saber si se suscriben a nuestro canal todas las novedades que hay disponible para ti y todo lo que conlleva tener un negocio de venta directa o de venta por catálogo porque aquí te explicamos todos los detalles vamos a ver el tip para crear nuestra lista de contactos vamos. creo que la computadora está algo lenta, tiene pánico escénico, está muy emocionado por la semana de la prospección. Vamos a esperar a que cargue para que podamos ir al eh, a nuestro perfil de Facebook. Veamos qué pasa. Aquí estamos en nuestro perfil, mi perfil, Karina Parra. Bueno, ahí en la pantalla es una fotografía de la portada con Norma allende y Francisco Herrera Ferrón, los dueños de la compañía. Y vamos a crear nuestra lista de contactos en Facebook para poder conectar con ellos, para poder eh, hacernos visible todo esto en el marco de la prospección. Si hay alguna persona que te ha preguntado por el valor de algún producto que tú estás vendiendo y quedó como tu amigo, tú puedes eh, agregarlo a una lista de contactos a la que en este caso vamos a llamar seguimiento de negocio para estar mirando constantemente si podemos darle un like a alguna publicación, eh, si podemos hacerle algún comentario, si podemos saludarlo para el cumpleaños cosa que él, él o ella sienta que nosotros estamos cercanos pero no invadir su espacio diciéndole cómprame, cómprame, cómprame, cómprame que lo único que va a lograr es que nuestro cliente huya la idea de hacernos visible es que ellos ve, vean nuestras publicaciones que vean las fotos de nuestros productos, que vean las ofertas que tenemos pero que no huyan porque se sienten demasiado, eh, demasiado perseguidos por nuestras ganas de vender ¿ya? la idea es una, hacer una venta indirecta en donde la persona se sienta motivada a comprar nuestros productos y cómo se va a sentir motivada o curiosa de nuestros productos a través de las publicaciones que vamos a hacer a través de la visibilidad que vamos a tener dándole los likes, haciéndole un comentario deseándole feliz cumpleaños, etcétera, etcétera entonces chicas, una manera fácil, rápida y que constantemente vamos a estar viendo porque hoy en día yo creo que no hay ninguna socia que no tenga su Facebook es a través de esta lista de amigos ¿bien? vamos a ir a inicio van a hacer clic en inicio Luego vamos a colocar acá ver más ver más y vamos a buscar lista lista de amigos Vamos a hacer clic en lista de amigos y vamos a poder crear una lista en este botón donde dice amigos al ladito dice más crea una lista vamos a hacer clic sobre este botón y vamos a ponerle el nombre a la lista que se llamará seguimiento de negocios y vamos a agregar en miembros a todas las personas que han consultado que han preguntado por nuestros productos por ejemplo yo tengo que Lidia, vamos a dar un ejemplo, que Lidia preguntó por mi producto. Voy a, a suponer que Lilian también preguntó por mi producto. Vamos a suponer que Paola ha preguntado por mi producto, ella esto es un ejemplo, ha preguntado por el me de en ML cuánto cuesta pero no ha llegado a cerrar una compra, entonces lo que vamos a hacer nosotros es tenerla ahí, y mostrarle nuestros productos pero de una forma indirecta sin decirle cómprame, cómprame, cómprame, esta es una forma bien bien eh, diplomática de vender no los vamos a soltar como clientes los vamos a tener ahí vamos a ser visibles para ellos y eh, vamos a estar atentas a sus publicaciones para ver si en algún momento nosotros podemos ofrecerle algo, ya? vamos a estar, vamos a hacer una listita rapidita en donde, ojo, los nombres que están aquí son las personas que en algún momento se han sentido eh, que les ha llamado la atención y han querido o han tenido la intención de comprarnos algún producto, ya? Esas son las personas que vamos a agregar acá. Entonces yo estoy buscando algunas personas que se hayan sentido interesadas por mis productos y vamos a ir llenando la listita. Entonces, vamos a dar. Aquí yo ya tengo mi, mi lista. Esta lista puede ser de X cantidad de personas. Yo estoy colocando algunas para darte un ejemplo. Y nombre de la lista se va a llamar seguimiento de negocio acá voy a tener todos los clientes que quieren comprar mis productos y le vamos a dar crear ven acá en el encabezado en el encabezado vamos a está el nombre de nuestra lista personalizada de amigos y acá está lo que ellos han publicado. Entonces vamos a ver a Lidia. Mira, qué linda. Esto es una foto de Priscila. Yo le puedo dar me gusta. Ven. Esto es. Me interesó esta foto que puso Priscila yo le pongo un me encanta porque están los niños somos familias, somos mujeres todas tenemos hijos entonces le voy a dar un corazón a Priscila eso va a indicar que ella dentro de mi lista de contactos yo estoy poniendo atención sobre ella y ella también va a ver mis publicaciones y en algún momento cuando a ella le sirva alguno de los productos que yo estoy promocionando va a poder verlos porque vamos a estar conectadas eso es lo importante, que siempre estar pendiente de, de nuestros clientes ahora, ¿cómo administro mi lista? por ejemplo, ya yo quiero cambiar el nombre voy y cambio el nombre acá y le doy guardar o le doy cancelar o puedo editar la lista, le puedo agregar más personas a esta lista, por ejemplo y ya tengo acá esta cantidad de personas y yo digo pucha me falta puedo quitar por ejemplo puedo quitar y vamos a actualizar la lista y ya no me va a salir más esta persona o también puedo eliminar la lista entonces puedo eliminar a las personas que yo quiera que ya por ejemplo definitivamente me dijeron no quiero comprar tu producto o no sé, eh, cuál sea el motivo por el que tú quieras eliminar a esta persona puedes ir a la lista y quitarla o puedes agregar product, o sea, personas a esta lista de amigos o puedes editar el nombre o puedes eliminarla definitivamente entonces esta es la forma más sencilla, más fácil en donde podemos llevar nuestro negocio desde Facebook creando una lista de contactos esos listos de contactos van a ser todas las personas que estuvieran interesadas, entre comillas, o entre paréntesis, prospectos, en comprar mi producto. ¿Sí? Si yo las tengo aquí y las voy monitoreando y les puedo saludar y les puedo dar un comentario, les puedo dar un like, estas personas me van a mantener atentas a mis, a mis posts, a mis comentarios, a mis productos. Y eso sumado a lo que vamos a trabajar desde la comunidad nos va a dar la ventaja de abrir la curiosidad de nuestros posibles clientes ¿Qué vamos a hacer como vamos a plantear la primera actividad de la semana prospección vamos a darnos a conocer porque nuestro principal objetivo es tener visibilidad frente a nuestros potenciales clientes Que ellos sepan qué es lo que estoy vendiendo Que ellos sepan qué servicio les voy a entregar Que ellos sepan quién soy Y sabiendo quién soy tengan la confianza de comprar mis productos Muchas veces nosotros tenemos gente en Facebook Que pueden ser nuestros vecinos y que en el día a día solo saludamos Hola, ¿cómo está? Hola, buen día, hola vecino, ¿cómo está. Pero si nos ven en Facebook promocionando algo que nosotros nunca le hemos contado Puede ser que, lo, que estén necesitando el producto y tú no sepas Puede ser que se sientan tan curiosos que en algún momento te llegue un mensaje y te diga Vecina, ¿a cuánto está ese perfume? Vecina, cuánto está esa crema? Vecina, ¿sabes qué? Necesito y a lo mejor tú tienes una cremita para las arrugas ¡Wow! Y nosotros tenemos las células madre que ideal para hacer un tratamiento nocturno bueno, todas esas cosas las vas a ir sabiendo una vez que empieces a ser visible en Facebook y empieces a contar que tienes un negocio de venta directa, de venta por catálogo, que tiene tales y tales productos. Y eso lo vamos a hacer a través de un guión que está en la comunidad Parfa. Así que chicas, ya saben <ríe> cómo eh, ir haciendo una lista de contactos en Facebook ya vamos a trabajar directamente en Facebook en un, en un lugar en donde nos encanta estar en donde podemos combinar la distracción y los negocios espero chicas que este tutorial en donde aprendemos o donde les he enseñado a hacer una lista de contactos para tu negocio les sea de mucha utilidad y si te gustó y si es de tu interés o quieres saber más sobre nuestro negocio, no dudes en comentar este video. Y si nos estás viendo desde YouTube y este contenido te hace sentido, por favor suscríbete a nuestro canal y así te podrás, podrás ser la primera o el primero en enterarte sobre nuestros videos y nuestros tutoriales sobre venta directa o venta por catálogo. Soy Karina Parra, directora de ventas Parfum de Parfum y emprendedora y te invito a aprender mucho más en nuestra comunidad de mujeres emprendedoras de Chile.